Amigos míos, bueno, yo como les explicaba en algunos de mis posts, yo estoy feliz, estoy contento, es un nuevo año, es un año de me parece decisivo en la vida de los 33 millones de peruanos. Es fundamental lo que hagamos en estos 12 meses, porque el país está entrando, ¿no es cierto?, a un nuevo ciclo político. que Empieza con la caída, pues, del señor Pedro Castillo. Yo lo he dicho, lo he repetido, digamos, varias veces ¿eh? El caso de Castillo, Pedro Castillo es un caso ya, eso es historia. ¿no? Y, y me da mucha pena los castillistas, ¿no es cierto? Este, porque no entienden, no leen la realidad correctamente. La suerte de Castillo es de echada. Los expliqué brevemente por culpa de él y de los errores que ha cometido. En estos 16 meses de gobierno, él ha tenido todo el poder. Y él sabía perfectamente bien el terreno pisado por el cual caminaba. La derecha desde el 9 de abril, la, el paso a la segunda vuelta del año 2021, no lo iba a dejar a gobernar. No lo iba a dejar tranquilo. Y se venía, pues, ¿no es cierto?, una, una serie de estrategias, ¿no es cierto? Mira, la estrategia es fundamental en la, en la lucha política, en, en, en lo militar, en lo económico, ¿no? Mucha gente no entiende, cree que yo hablo cosas que se me ocurren a mí, ¿no? No, ¿no? son cosas, digamos, que están estudiadas, ¿no es cierto?, en los centros universitarios mucho más avanzados que el nuestro. Por ejemplo, este es un clásico, ¿no es cierto?, que deberían leer, Proceso Estratégico, ¿no es cierto?, es una obra de Miss mis, mis, mis, ¿no es cierto?, un francés que se, que se enseña en toda de Europa, ¿no? que es un libro no se tiene más de 1500 páginas 1.568 páginas, donde está, digamos, todo el, el estudio de lo que es la estrategia desde, desde los conceptos generales, ¿cierto? A la estrategia aplicada a la guerra, a la política, a los negocios. Esto es muy superior, pues, al libro ese elemental de su del arte de la guerra, ¿no? No hay punto de comparación. Porque esto se trata sobre casos reales, aplicación de casos reales. Entonces, este, la estrategia es una, es una técnica, es una ciencia, otros dicen que es un arte, ¿no? Es mucho más que eso. Y que, eh, eh, pese a nuestro criterio, digamos, este... Eh, un poco más este, racional, se aplica en todos los planos de la vida del ser humano, inclusive hasta en el plano psicológico, en el plano sentimental. Entonces, es pero ¿por qué tenemos que estudiar la estrategia? Porque si no tenemos estrategia, ningún grupo político, ninguna organización política, ningún movimiento llega a la esquina. Yo he recibido centenares, ¿no es cierto?, de, de, de chat de, de, de messenger, de correos, ¿no es cierto?, donde la gente, pues que sin saber, ¿no es cierto?, este, habla, ¿no?, de que hay, hay que ir a la acción, hay que salir a la cancha, hay que ir a, a las marchas, hay que ponernos como carne de cañón para que la, los, los militares nos da nos maten, ¿no? gente que no, no entiende, no sabe, no conoce y que se deja llevar, ¿no es cierto? por un conocimiento muy artesanal, muy primitivo de lo que es la política la política implica un gran planeamiento, señores ¿no? Eh, eh, eh, es, es multidimensional ¿no? yo no soy solamente un político de escritorio, no soy un político de, de biblioteca como algunos dicen, me he corrido a la cancha me he hecho política en la universidad he sido gente en la universidad tengo un de como les peguen en alguna oportunidad, y sé lo que es enfrentarse a una dictadura militar. Y por eso, que en esta conferencia de unas por y media, dos horas más o menos, la, la, la, la he dividido en tres partes, ¿no es cierto? La parte económica, ¿no es cierto? Para estudiar lo que, sobre qué terreno pisamos este, nosotros en este 2022. Esto tiene un origen. Y si ustedes no saben cómo se originó este problema, evidentemente van a estar dando palos a ciegas. Y su acción política sería prácticamente ineficaz para lograr un objetivo. ¿No? luego voy a entrar en una segunda parte a ver la, el contenido político, ¿no es cierto?, de este entorno en el que nos movemos, para hacer la serie de prognosis política que creo yo que se van a cumplir en el año 2023 y quizá 2024 porque no se trata, no se trata ¿no es cierto? Este, de hacer las finanzas, de jugar al brujo, o, o a ver si es cierto, no es cierto a, a, a mis alumnos, a los culpines a la gente doctorado les digo claramente, ¿no es cierto?, que en la vida humana hay un curso de acción fundamental ¿no es cierto?, que puede dividirse en varios escenarios ahora, el, el destino, ¿no?